muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy Anubis hoy como estos últimos días os voy a traer una nueva entrevista a una organización en este caso a la organización Icarus así que no me voy a enrollar nada y vamos a empezar vamos muy buenas, chicos. Eh, bueno, por favor, eh, presentaos. Buenas, pues yo soy Alcazareno, eh, fundador de Icarus, y bueno, en principio mi labor un poco es organizar un poco todo este cotarro de organización y pues eso, reclutar, eh, llevar un poquito la gestión entre, entre todos, ¿no? Pero sí, ahí estoy yo, por ahí. Y bueno, ya que tengo aquí mis compañeros, que ya también se van a presentar pues ahora mismo. Muy buenas, soy Keos. Llevo con la organización no más de un año, desde el año pasado. Y bueno, mi labor sobre todo, aparte de fomentar el buen rollo y estar siempre ahí para cualquier cosa, es ayudar a cazar también a, a reclutar gente, a mover los medios de la organización para que se nos conozca. Eh, y dentro del juego pues lo que más desarrollo yo es el sector de la minería. Venga, soy Pistris eh, y soy uno más, uno más que simplemente como que os entró más o menos en la misma fecha, el año pasado, y vamos, para echarnos unas risas, etcétera, etcétera, o sea, poco que contar, sí, Yo intento um, buenamente como puedo, a ver si localizo a alguien que se quiera, pues, meter en nuestra organización, aunque llevo cero de no sé cuántos mensajes, <risa> que vamos, muy... vamos, bueno. no te preocupes, que es normal, ¿eh? Bueno, sí, ahí vamos. No, ya. Muy bien. Y falta Chacal, ¿no? Es. Sí, bueno, yo soy Chacal, Chacal del Desierto para los amigos. Y nada, yo me propongo dirigir el destacamento médico y mecánico. Aunque supongo que tendremos que vivir la, la, la escuadra médica y la mecánica. En, en los porque seguramente se complicará bastante las cosas cosa si esta a dar todo lo que muy bien, bueno, pues, pues voy a empezar con la primera pregunta, ya eh, te la voy a lanzar a ti, al cazareno, y Muy bien. a partir de ahí, eh, si ves que alguna de las preguntas que lance, alguno de tus compañeros la puede responder mejor, o alguno o cualquiera de vosotros cree que es para él, pues responderla libremente. La, la primera suele ser, eh, bueno, ¿por qué os llamáis Icarus? Sí, a ver, eh, en principio a mí me gusta un poco la historia, ¿vale? Eh, me pareció factible poner un poco el tema de Ícaro sobre lo que es la libertad de volar, escapar un poco de la presión, ¿no? O sea, es un poco al salir de trabajar, te gusta pasarlo bien, estar ahí un ratito, entretenerte. Y pues bueno, lo junté un poco y salió el nombre de Ícaro. Y aparte no estaba ocupado en su momento, pues me pareció de lujo. Hay que tener cuidado con volar cerca del sol ya, que si no, ya sabes cómo va. Sí, sí, sí. evitaremos los viajes Quantum. <risa> y bueno y, ese, sí. y, y bueno eh, ¿tenéis, tenéis un icono eh, específico diseñado para vuestra para vuestro organización sí eh, pues se me ocurrió montar una especie de cómo decirlo no unas salas así en toque futurista luego un amigo de la organización llamado Reynus, a ver si vuelve está un poco ausente esto, estas temporadas pues se le ocurrió mejorarlo un poco pues con el Photoshop y tal, darle un toque un poco más minimalista, más futurista, como lo quieras llamar, y pues bueno, es el que tenemos actualmente, y oye yo creo que a nivel personal está bastante mejor que el que yo hice, y bueno, lo dejamos porque era bastante mejor, y se a un poco a las ideas y a lo que es la organización. Así. Ya veo. Eh, ¿actualmente estáis buscando estáis buscando gente? ¿Vais a, sois, sois, uno, ¿sois un clan activo que está buscando gente? A ver, ahora mismo en tema de actividad, sí, somos, podríamos decir que un 30 o 40% estaríamos activos y sobre todo pues ahora sí que estamos reclutando gente, sobre todo por la cantidad ingesta de naves que tenemos que necesitamos pues intentarlas pues, rellenar con tripulación eh, pues eso, tener un poco de de efectividad con las naves, porque si tienes muchas naves pero no tienes la capacidad para poder llevarlas, al final eso y nada es lo mismo. Y claro, entonces, claro sí. esa es la idea: eh, tener un poco, pues, sí, seguir reclutando con un poco de lógica, no a lo loco, irnos conociendo eh, y, sobre todo, pues, eso, intentar sacar ese factor de amistad que nos destaca y que pues, eso, intentamos tener con todos los miembros que entran. Eh, alguno de, ¿Es alguno de vosotros el encargado de, de hacer esa cripa de ver quién entra, quién no? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, en general no. Esto es un poco, pues la gente entra, se da a conocer, ve un poco pues, la situación que hay, el movimiento y claro, pues eso es un poco a gusto de cada uno. Si ve que dentro de lo que tenemos, pues le, le parece factible lo que hay, le gusta y... Si se quiere quedar con nosotros, pues es bienvenido y, oye, si no le gusta lo que hay, pues también es libre de coger y decir, oye, no me gusta, pues yo me marcho. No hay ningún tipo de permanencia, no somos ninguna compañía telefónica, o sea que cada uno que se sienta libre de estar aquí y de pasarlo bien, de conocernos y, y eso es todo, más o menos en esa esencia. Vale, y la siguiente pregunta va a ser, por ejemplo, para Bistris. Eh, sí. Bueno, ¿cuál es la actividad de la organización? Eh, sois eh, buenos sois mal? bueno pues, simplificándolo mucho ¿eh? porque la bondad y la maldad ya sabemos pues, sois de la UE sois piratas sois no, no. neutrales eh, somos eh, prominentemente UE y básicamente pues ahora mismo en el pues eso a futuro lógicamente porque ahora mismo como es un alfa pues claro pues se prueba todo, porque en realidad hay muy poquito entonces, claro. pues si queremos no lo sé, pues, ir a coger droga, pues por comerciar droga y hacer números rápidamente, pues vamos todos juntos, vamos unos cuantos, vamos en eh, fin Sí, sí, no bueno, la, la droga fin, siempre porque, porque, Mira, yo pues, me estoy ya con la nave, y vamos a Caria y resulta que hay gente oye, que quieren guerra, pues no, no, es pasar el rato todos unidos haciendo algo y pasarlo bien más o menos porque ahora puedes probar todo. Ahora sale gratis matar a la gente, por ejemplo, pues sí, sí. no pasa nada. Son cosas que se van probando. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego en el futuro, tal y como está puesto, de hecho está puesto en, en nuestra página del foro de, del Spectrum, el manifiesto que tenemos y demás, lo dice claramente. O sea, somos gente de bien y demás eh, dentro de la UE, pero no somos el gobierno de la UE ni, ni somos la armada de la UE somos solamente, pues eso de esa parte, ¿me entendéis? Perfecto. y luego, pues claro los eh, pobres trabajadores <ríe> podemos rolear con cualquier cosa eh, etcétera, etcétera, que para eso pues mmm, lo Sois que releros, se trata ¿no? es de Pero divertirse es jugando, más que nada porque es un juego al fin y al cabo, o pretende ser un juego que estamos en un alfa, y hay que probarlo todo eso es. Eso es. Pero, hey, sí, sí general. Sí, pero bueno, que eh, os estaba para ti. Eh, dentro, bueno, esta organización hay muchas organizaciones. ¿Qué tiene esta organización que no tenga otra? ¿Qué es lo que os hace únicos a vosotros? Pues realmente yo lo que pienso es que lo que nos hace, como bien ha dicho Alcázar antes, lo que nos hace único sobre todo es eh, lo abiertos es que estamos a la gente y el buen rollo que hay dentro de la organización. El que dejemos libremente que la gente acceda a la organización, entren, vean cómo funcionamos, cómo trabajamos, qué es lo que tenemos, que al final es para pasárnoslo bien y si cuadran o no cuadran con nosotros. Sobre todo es eso, el ser como una familia, tener ese buen rollo, buscar ante todo el entretenimiento, el divertirnos. Y, eh, pues eso, no hacerlo como si fuera una segunda vida, que al final es para lo que es, es un juego. Claro. ¿Eso pues eso sería un poco Chacal, si quieres aportar algo más, también estás por aquí. Perfecto, Luis. Pues nada, un placer conocerte. Y además de decir que yo cuando entré a era... a mí me reclutó el cazar porque me pilló intentando robarle la nave, así que ya te digo, aquí cuando entras en Nicarus, <risa> tú, tienes, tú tienes el, tú realmente cuando entras en Carus ya has probado el juego y lo que estás buscando cuando entras en Carus son colegas, colegas fieles, eh, desde mi punto de vista, porque es eh, lo que yo me he encontrado cuando, cuando me he tirado un tiempo con ellos eh, y he probado incluso a jugar con muchas organizaciones y siempre he acabado volviendo a Nicarus porque es donde más cómodo me he porque todos estamos eh, relacionando aquí más que en el juego en el Discord y poco a poco vamos extrapolando nuestra relación al juego. Por eso, por eso eh, aunque decimos si somos proe, eh, evidentemente al final eh, entre todos decidiremos cuál va a ser el rol de la organización. Eh, eh, pues, porque quién sabe si dentro de unos años entran 30 piratas y. Y entre todos nos pues, hace más gracias el que ya pero realmente eh, eh, sí que vamos a intentar una organización legal. Sí, vamos a ver de una cantidad de medicina, minería para todas para las organizaciones que lo necesitan, para nosotros mismos y. Y Bueno, no me quiero enrollar mucho, verdad. Sí. Bueno, sí, esta siguiente pregunta va a ir un poco enfocado a eso, va a ir, por ejemplo, para Cazareno. Eh, ¿Cómo está estructurada eh, vuestra organización? tenéis departamentos eh, firmemente ya estructurados o cada uno va y lleva lo que tiene? Estoy hablando, por supuesto, a modo de futuro, ¿no? Porque sabemos que estamos en alfa, pero si ya tenéis una jerarquización hecha, por ejemplo. Sí, a ver, eh, en general tenemos un poco lo que sería la Junta Directiva, que es como el Consejo de Ancianos, ¿no? pues ahí nos reunimos, eh, hablamos y pues debatimos un poco en general las cosas un poco más trascendentales. Obviamente intentamos tener un poco lo que sería la democracia ¿no? entre todos, que todos vean que cuenta su opinión y su voto, por así decirlo. Eh, entonces en general pues, lo que es el rango de la jerarquía pues queda un poco a fin de cuentas en desuso, ¿no? porque al final si te optas por la versión democrática lo que es la Junta queda un poco en desuso, como bien iba diciendo entonces, pues sí, podríamos catalogar eh, que dentro de las jerarquías existen pero eh, lo movemos todo un poco a nivel democrático a nivel de lo que sería la, el tema de pues de las acciones, ¿no? Eh, pues sí que lo tenemos ya un poco organizado en el sentido de quién se va a dedicar a cuál cosa. Por ejemplo, nuestro compañero Hayden, que no ha podido asistir, pues se encarga un poco del de, pues tema de las naves, el control. Eh, luego tenemos a otro compañero que se llama X, que es el Itasaka también, que son los que más instrucción militar nos dan, puesto que han tenido y han jugado a juegos más PvP, tipo arma, tipo tal, ¿no? Y eso pues nos va a aportar también. ...pues cierta habilidad para poder jugar ese tipo de situaciones, ¿no? Obviamente habrá gente que diga es que yo quiero ser transportista, que no quiero pelear... ...pero siempre es bueno tener un poco de esa esencia PVP para poder defenderte. Es un poco lo que te digo, luego las secciones de, de transporte... ...pues también están cubiertas con algunos compañeros y la sección médica pues la lleva generalmente Chacata. ...eso sería porque pues, es el que pues, más naves tiene es el que más se ha organizado en ese sentido y él pues ya va un poco reclutando a su manera pues los que vea más factibles para, para ese tema. Pero vamos, lo hablamos todos entre sí, o sea, es un poco más democrático, como iba diciendo antes. Claro, pero la, de, eh, la democracia será, por ejemplo, en la toma de decisiones en cuanto a, a una decisión importante, pero entiendo que si tenéis naves de grandes y, como has comentado antes, os hace falta tripulación, eh, sí. Claro, vais, vais a tener que. Va a, haber, va a haber un capitán en la nave, y va a haber un piloto, y va a haber tripulación. Sí, ¿Cómo obviamente. tenéis pensado gestionar eso? Si hay una insubordinación, si hay alguien que no sea bueno, si hay algo que. ¿Cómo, cómo pensáis eso? Mm, a ver... esto, todo esto, por supuesto, es, es muy a, a lo loco, ¿no? Estamos hablando. Sí, mucho, sí, estamos hablando, poniendo pero... cosas, porque, claro, las temáticas aún no están muy decididas. Eh... Pues sí, a ver, eh, lo que nos gustaría hacer, y el otro día lo estábamos comentando, es ir un poco rotar, ¿vale? Eh, pues dentro de la gente que tenga más experiencia en la organización, dentro de sus referencias, pues que puedan ir rotando un poco y hacer pues de capitán en ese momento, ¿vale? Pues que todo el mundo pueda tocar y pueda pues experimentar, pues si quiere, claro está, porque hay gente que no le gusta mandar, hay gente que sí, pues dentro de lo que cada uno desee pues poder pues organizarse de esa manera ir rotando un poco en lo que sería pues, ser capitán o gestionar un poco el tema de las naves y así también vamos viendo pues si hay gente que oye que vale para ello y pues a lo mejor no lo teníamos ahí contando con él ¿no? y vemos que esa persona es buena pues hay que darle una oportunidad a todos para que lo puedan para que lo puedan descubrir obviamente yo creo que es la mejor opción. Y bueno, pues ya enlazando, eh, Pistris, ¿tenéis algún no. tipo de, de, o sea, de maestro, de profesor? Eh, ens ¿Enseñáis a vuestros cadetes, a vuestras nuevas integraciones a la organización? Hombre, actualmente lo que hacemos más que mandarnos unos a otros que también eh, pasa ahora actualmente lo que tenemos es que hay varios días a la semana que nos entrenamos todos juntos y a lo mejor pues, quedamos un día pues, para el FPS otro día para la arena commander otro día y nos vamos coordinando o sea, venga, que hacemos un grupo quien quiere ser tal eh, del grupo A al grupo B, vale, uno ataca el otro defiende, lo de siempre pero lo que es mandar, por ejemplo, a mí me tocó la última vez eh, eh, en un comando a saltar en el pu a una, una nave y demás y era yo el que mandaba y, y yo, a mí no me gusta, por ejemplo, Pero, hombre, el recibir órdenes. ¿Por qué? Porque yo no es mi rol, la verdad, lo de pegar tiros y eso no va conmigo, porque soy un, vamos, no tengo manos. Pero bueno, pero, uh, me tocó, pues lo hice Lo mejor, lo peor que pude ¿Me entiendéis? Y, y así vamos, o sea, vamos asignando demás, Oye, que no quiero ser, pues, venga Es como pilotar, o sea, el capitán de una nave Venga, me dejas pilotar porque nunca Está en una Kraken Pues, coño, pues lo mismo Iba a sentarme yo, pero ¿quieres pilotar tú? Pues pilotar tú, lo apruebas, etcétera, etcétera O sea, estamos ahora más o menos Haciendo eso, y ya te digo, varios días a la semana Como quedamos todos juntos nos organizamos en ese momento de, de, para hacer un, una u otra cosa. Pero, vaya, yo por lo que veo, o sea, no, no so, por ahora no estáis muy férreos, ¿no? no sois muy duros, sois más un grupo de amigos jugando, no más que otra cosa. Claro. Sí. Exactamente, es una buena definición la que acabas de decir. No hay claro. rangos militares así de soldados raso, o, o lo que sé, sargento mayor o... Sí, sí. Vale, siguiente pregunta. Perdona, no, perdona. Dime, dime, claro, adelante. Eh, perdona, sí, de hecho, eh, que decía Pistis, hay muchas veces que una persona no está orientada, por ejemplo, en mi caso, al combate, sin embargo, eh, después de... Yo llevo jugando desde la 3.0 y, y cuando... Y antes de que cambiase el modo de juego, mmm, prácticamente, eh, estaba... Yo ya estaba hecho una, una... de combate, o sea, cada vez que me cruzaba con con alguien que quería eh, picarnos y tal, prácticamente se había escaldado. Y yo nunca me esperé llegar eh, a o sea, ese nivel de manejo. O sea, que prácticamente al ir, al ir rotando eh, siempre vamos descubriendo, sea, pues es más interesante de lo que creía la minería, o es más interesante de lo que creía cubrir, eh, hacerle suelta al trade. Sabes que poco a poco vamos descubriendo nuestro rol, a pesar de que hemos entrado... Eh, pensando en cómo nos gustaría jugar, o al sea, final descubrimos muchas maneras y, y por eso el hecho de dejarle a una persona jugar con una nave u otra, al final descubres que ese piloto es mejor que tú y lo quieres nombrar capitán de una nave. Sí, mira, también cuando somos pocos, por ejemplo, y me acuerdo perfectamente, entraba y a lo mejor tenía dos nuevos... Ya había acababan de entrar, oye, que tengo pocas naves porque solo tengo la Aurora, no pasa nada, oye, y les digo, oye, no es pues por nada, pero habéis probado la minería, y eso que es, pues mira, voy a sacar la nave minera que hay, la prospecto, cógela y súbete, pero, y tú no vas a pillar, yo pillo otras, y se pueden pedir ahora, y venga, nos vamos a minar, venga, ¿cómo, cómo se mina? ¿Me entendéis Y dejo, claro, vale. a alguno le ha gustado y a otro no le ha gustado, pues a otra cosa, y ya está. Pues sí, la muy bien. Eh, ¿qué os que llevas un rato ahí Sí. ¿Cómo lleváis el, el nuevo modo de vuelo? Primero, ¿cómo lo llevas tú y después cómo ves a tus compañeros con él? A ver, para mí el nuevo modelo de vuelo ha sido como lo que decía Chacal, lanzarme a una piscina nueva porque yo antes el modelo de vuelo lo tenía hipercontrolado y ahora es como no tengo manos, no sé cómo funciona entonces, lo que sobre todo como decíamos antes en los entrenamientos lo que hacemos sobre todo pues es eso es las nuevas prácticas, que todo el mundo evolucione en ello y que aprendan a manejarlo, porque al final, aunque no estemos estructurados, nosotros lo que buscamos es evolucionar todos con el juego al mismo conjunto. Entonces, todo el mundo tiene que hacer de todo. guste o ¿no? Como decía antes a Pistris, pues ha tenido que probar a mandar, ha tenido que probar a FPS, etcétera, etcétera, etcétera. Porque así también se descubre a la gente. Y el modelo de vuelo, la verdad es que le estoy cogiendo el tranquillo ahora. Está bastante, lo veo mejor optimizado que, que el anterior. Los combates son, no son tan tan estáticos como son en FPS, ahora es bastante más realista. Yo la verdad es que de, entré, entré en el modo de carreras, entró, no, he tenido, no he podido probarlo adecuadamente, pero entré un par de veces sí. en el modo de carreras y no prácticamente tiene, tengo sí. que. No tiene nada que ver. ¿no? Nada, nada, nada, prefiero, prefiero, tengo tengo prefiero. que pilotar eh, driblando todo, o sea, todo el rato con la nave a 45 grados dando vueltas por ahí porque si no es imposible. Y como arregla el overheating y todo eso, además se te gripa la nave, no puedes frenar, sí, sí, sí. tienes que girar a contra. Uf, es un, es un lío, es un... Tengo que volver a aprender a ser piloto de carreras. Sí, sí. <risa> bueno, pues bueno, ya que estamos hablando de, de naves y habéis comentado alguna un, vez que, que podéis sacar una u otra, si, si os parece, no, tenéis, no estáis obligados a responderla, eh, ¿cuántas naves tenéis o qué flota, de qué flota disponéis? Pues... Si queréis, comentar vosotros. Si no, pues no, no, no. Vale, robo. ¿A conjunto global o a conjunto independiente? No, o sea, no, a conjunto, no, no, conjunto global. A modo de, por ejemplo, más que nada pensando en, en, en organización. no más vale. que... En organización en la actualidad, que lo estuve revisando el otro día y además lo hemos ido mirando, tenemos mmm, en torno a unas 200, 200 y pico naves. O sea, más de 200 naves en la actualidad. Madre mía, pero ¿cuántos, cuántos sois? ¿Cuánto, ¿Cuántas personas conformáis la organización? Actualmente somos eh, 90 miembros, 92, 92, porque dos de ellos son, son afiliados, pero nosotros el rango de afiliado no lo gestionamos de la misma manera. Es decir, no es que estén en otra organización ya a la vez de la nuestra, sino es es más en plan de alianza, en plan de relaciones entre corporaciones pues, para el comercio, para futuras alianzas o lo que fuera. Realmente, actualmente pues eso, somos 90 personas dentro de la organización y tenemos disponemos de 200 naves. Por eso, de ahí que podamos ser multirol, nos podamos dedicar a todo y la propia organización se autoabastezca de todos los roles que existan en el universo. Sí, más o menos, sí, lo que quería decir más o menos, pues ahí a nivel de naves, que estoy mirándolo ahora aquí en la gráfica, pues podríamos decir, tenemos Orion, tenemos Kraken, Idris, Hull, Endeavor, Pioneer, Merchantman, Reclimen, Polaris, Carrack, Starfighter alguna más que tengo por aquí que aún no las han puesto. Perdona que te corte, que te... es más fácil sí, sí. preguntarnos qué nave no tenemos que qué nave tenemos. <risa> Vaya, o sea que contáis eh, con hecho... una buena base. Sí. Sí, tenemos cinco enfermos entre los cuales me encuentro. No decidido, ¿eh? <risa> Pero vamos, que, que realmente ese, eso es una para todo el que nos escuche... Eh... Ese es uno de, la, de los puntos fuertes de una organización unida y de colegas que no va a hacer falta que, que entres y te compres un bicharraco de nave, te recomiendo no hacerlo, porque hay muchas organizaciones como la nuestra en la que, como me voy a repetir, eh, hay que hacemos mentales como yo, que bueno, yo quiero tener este bicharraco y quiero eh, ponerlo en la organización, Entonces eso es algo también que me gusta mucho de Icarus no solamente ha salido a mí sino que ha salido de, de... de... No, más. Fins, son conser, los otros muchos hay mucho concierge la verdad somos muchos <ríe> que hay poder adquisitivo ahí en, en la organización sí. bueno no me compro tabaco ya <ríe> se hace lo que se puede sí. de manera bueno, como las pensiones de no la están la aseguradas <ríe> esto es como una inversión <ríe> sí. ¿Eh? creemos en el juego Creemos que va a salir. Creemos en Chris Robert. Desde, desde luego, si, si no creyéramos, todo esto sería vaya. Sí, sí, locura. Ya, ya digo que nos podría regalar un paquete de colonia o algo, pero nos hemos dejado aquí. <risa> Quantum. <risa> Qué bueno fue que Bien, bueno, entonces, eh, volviendo al tema de, de las naves, y para Chacal, sí que tú, si quieres. Eh, vale, vamos a, hacer futuro, vamos a pensar ahí en un futuro. Eh, si alguien te pide prestado una Orion, Supongo, doy por hecho que tienes una. Si te pide prestado una Orion para usarla, eh, ¿qué vas a hacer? O sea, como organización tú se la alquilas o por un porcentaje de sus ganancias eh, te lo quedas o tú la, se la das ahí a fondo perdido y, y que haga lo que quiera? ¿Tenéis algo pensado solo por curiosidad? Pues, a ver, de hecho, hace poco eh, decidí tener un poco de sentido común y, y quemé el paquete que tenía la de algo azul. Y mi orión desapareció para centrarme en la medicina y en la mecánica. Y la verdad es que eh, lo único que, que estamos es a la espera es de saber, pues, en mi caso, eh, no te voy a hablar de orión, pero pues, te voy a de la En mi caso, es la espera de saber cómo echar a la gente que nos se Pero bueno, si realmente vas a sacar tasers y tal, pues, lo tengo claro. Eh, el, el que no puede echar, pues, a experimentos intuitos con él, no pasa nada. Pero, por supuesto, el tema de alquilar naves o, o prestarle a una organización o tal, eh, la verdad es que supongo que tendría que encontrar eh, la misma confianza que encuentro en mis compañeros de dedicados. Y, y como la verdad es que eh, he hablado, eh, hemos, hemos tenido la suerte de, de jugar con otras organizaciones como Ternova o Casus, o bueno, en fin, eh, yo creo que sí que va a haber esa posibilidad en el futuro de, de cederlas libremente a cambio de un pago que en el que creamos que, o sea, que no va a haber que firmar ningún papel para dejar la, la, la orión o la Ender, lo tal sino que realmente cuando lo hagamos será porque confiaremos en esa organización, confiaremos en que va a haber un, un buen trato pero, eh, eh, en fin, creo que, que sí habrá formas de hacerlo eh, con las herramientas que nos da el juego, y si no es así, pues comunicación total y confianza total. Bueno, muy bien. Eh, voy a entrar un poco ya aquí en... De... En lo personal, ¿habéis tenido problemas ya con algún con algún miembro? ¿Habéis tenido que expulsar a alguien? Que ¿Es especialmente tedioso que, que, que tener? No, a ver, he tenido la suerte entre todos de, como bien comentamos antes, de haber encontrado pues, personas maravillosas, la verdad, muy majas todas. Y sí que ha salido alguna persona así un poco que puedas decir jolín, pero no los hemos echado, sencillamente, pues cuando ven un poco el rollo que hay, y a lo mejor me remito a lo que he dicho antes, pues no te sientes cómodo en el grupo, pues es que yo no los he hecho, ni, ni mis compañeros tampoco, y simplemente pues por la vía de la libertad, pues cogen y dicen yo no congenio con esta gente, por lo que sea y pues se van ellos pero... Hacéis el vacío, ¿no? Sí, sí. No es que no es queramos hacer el vacío a nadie, pero muchas veces, pues sí, he encontrado gente a lo mejor intentando meter un poco de, de fuego entre, lo, entre el grupo, pero al haber una amistad es que es casi imposible que alguien que venga claro, claro. nuevo pues intente meter un poco de caña entre nosotros, es que no va a poder, o sea muy raro tiene que ser que, que venga alguien y nos descuadre todo, O sea, ya te digo. En general no hemos tenido esa mala suerte por ahora, toco madera, y que siga así. ¿Y alguna alguna organización que sepáis que vais a tener problemas? Ya no ya no, porque estéis enfadados con ellos o no, sino porque a lo mejor sois vais a tirar más por la Ue. sabéis que hay organizaciones que son piratas y van a ser piratas, ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo va a ser eso? A ver. O cómo pensáis, ¿no? Entonces, oh, pues chicos, comentar si queréis también, ¿eh? No me dejéis todo a mí. Eh, <risa> a ver, en general, pues vamos a intentar pues tener la mejor el mejor feeling con todo el mundo, ya sea pirata, ya sea proveedor, ya sea. Lo que, lo que intentamos es sobre todo llevarnos bien. Eh, yo que sé, que podría ser la vida, ¿no? De que pudiéramos tener alianzas con, también entre las sombras, ¿no? Con organizaciones más oscuras, ¿no? Pues, quién sabe, igual te tienes que meter en una zona pirata y esa alianza pirata te puede ayudar en ese terreno. ¿no? Yo, por mi parte, lo veo así. Ahora ya que mis compañeros puedan sacar también sus conclusiones. ¿no? Yo la verdad es que confío bastante en, en, en las... En la de esta organización porque eh, creo bastante en la diplomacia ahí se acaba yo como lo veo es que somos una organización neutral afín a sus propios intereses entonces tampoco es que nos proyectemos, como decíamos al principio tanto para la UE o la piratería o esta corporación o este tipo de alianza o este tipo de alianza sino como buscamos nuestra propia subsistencia siempre llegaremos a algún tipo de acuerdo como bien decíais, de traer una zona pues que haya piratería o que tengamos que trabajar ahí o que queramos un planeta en ese sentido, entonces no creo que vayamos a tener mayor problema en ese sentido enemistades de inicio no creo que tengamos ya digo, show me the money Sí. <risa> mi un Son poco mi filosofía Banu, no y todo sí, bien. claro total total. Bien. total dentro de lo que es pues tratar de pasarlo bien y todo y todo lo que ya hemos comentado eh, es eso o sea si pasamos por un sitio podemos ser, ser beneficioso para ambas partes y sacar algo pues coño es tener un poco eh, dedos de frente dos de frente y, y mirarlo y hablarlo que no se puede y demás pues eh, pues todo depende ya también no sabemos defender. Por ejemplo, si yo, como, yo no puedo luchar, o no, porque no soy, porque no se le da bien y demás, pero estoy en el grupo de transporte, por ejemplo, pues conmigo pues, vendrán pues, también eh, nuestra defensa. Nos meteremos en algún sitio a lo mejor, porque nos salga más rentable lo que sea, pues a lo mejor, pues oye, antes de luchar, pues buscar alianzas, sean extranjeros, nacionales, es siempre mirarlo y hablarlo. Pero siempre y cuando, pues eso, es por el beneficio. Cada vez que montamos en una nave gorda y nos vamos por ahí en una capital, pues cuesta mantenerla y eso hay que mirarlo mucho. Claro, claro. Bueno, eh... la guerra es cara, ¿eh? La guerra es cara, la guerra es cara y produce mm, también mucho dinero, dependiendo de si sabes dónde. Bueno, va, vale, esto ya nos leíamos aquí. ¿no? Eh, <risa> debates. ¿no? Eh, bueno, de, de manera aproximada, sí. La edad media de la organización, más o menos, si sumáis todas vuestras edades, ¿no? Así, más o menos, ¿qué es lo que más qué es lo que más hay? Sí, eh, pues bueno, a ver, tenemos sobre todo gente ya adulta, de, de la media sería 35-40 años, 45, también tenemos la división de oro, vale, que es eh, un saludo a Freeman, que es el que organiza el viaje al interso. <risa> <risa> y nada, sí, pero también tenemos a un... Galillo más joven, entre pues 18 o 20 años, pero a la media yo estimaría que sería entre 35, 40, 45, más o menos. Aquí todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo la edad, no importa, la raza tampoco, sexo tampoco, <risa> ambisexos, da igual. <risa> bueno, Alvos, con gafas. Mírala. Ya que lo has dicho tú, lo has dicho tú, ¿eh? yo no, lo has dicho tú, has metido la palabra sexos de por medio. Tenéis, tenéis, estáis, Vamos, a, voy a ser claro. ¿Tenéis alguna mujer en, en la organización o os habéis todo... Sí, sí que tenemos, sí. Y sí, tengo que decir que es la que tenemos ahora y la posible que va a venir después, eh, son gente ya muy curtida en el mundo gamer y yo os, digo, yo os aviso que yo no me pondría a con ella. Un saludo, Daniel. Muy bien, muy bien, muy, bien, muy bien. Hay que cuidarlas, bueno. hay que cuidarlos. Sí, porque por ahora, claro, como como hay pocas, pues es como un, un bien preciado, ¿no? Me parece una tontería, ¿eh? sí, Ojo, sí, siempre, no, no, no. siempre, siempre, antes de nada, quiero aclarar que siempre desde el respeto, ¿eh? que parece que parece que estamos hablando de una mercancía y una, esta. no, es sencillamente no, no, no, no, no. una cosa anecdótica. ¿no? En absoluto. Vale, claro. un... Sí, sí, sí, bueno. sí, cuando han dicho, cuando han dicho que protegerlas que se protegen pero pero sí que es verdad que, que, que es muy importante que, que empiecen a entrar chicas al juego porque es otra manera de pensar nosotros estamos poniendo a pegarnos tiros cada vez que tenemos un problema y la verdad es que la forma de ver las cosas se organizan no, mejor, se se organizan mejor. Se, es, es mucho y, y, se, y es favorable bueno ya que Vamos, vamos, vamos a seguir avanzando. En cuanto a alguna anécdota, algo que haya pasado ya en vuestras partidas, algo digno de contaros, sea, algo que no hayáis, pues que os, que os hayáis partido de risa, alguna, ¿al contado de alguna anécdota? Hay algo que hayáis vivido. Sí, tenemos, de hecho, tenemos un vídeo grabado en YouTube eh, que nos encontramos también con un miembro de Stile fue muy graciosa esa escena. Ya te la mandaré si la quieres ver. Eh, pues nos metimos con un montón de vehículos en por olizar. Fue un día bastante caótico. Al final iban los coches ardiendo por dentro de Olizar, nosotros haciendo el memo con música del Mario Bros. O sea, fue un día muy gracioso. Casualmente lo tenemos grabado y, y bueno, pues yo creo que fue el, el día que más nos hemos reído, junto también al que hace poco intentamos eh, con los una Starfarer y los Bugis intentarnos meter en la carretera de, de Arco. Eh, y casi lo conseguimos, ¿eh? casi hacemos una carrera Lo que pasa es que estaba muy alta la altura y tal Pero eh, sí, yo quería que la, la, la anécdota más importante Yo creo que sería ese, el día del buque Yo también tengo otra y con queos. Bueno, con queos son unas cuantas ya. Sí, pues siempre sí, somos sí. de... Oye, vamos a probar. ¿Qué pasa? Venga, voy a acercar tu nave a la mía para ver si, si chocamos así como los pechotes. ahí a lo bruto! y pues. <risa> ya estoy en la cama casi, hecho Voy a probar este arma que no sé qué. Bueno, si quieres probarla conmigo, ¡pum! Ya estoy en la cama, otra vez. Me he acordado de una, ahora que dices eso. ¿Qué? Un día que estábamos ¿Qué? haciendo... Dicha di can, dicha can, tampoco te quiero yo interrumpir. No, no, no, tú que, por favor. <ríe> que digo, que hubo un día que dijimos, vamos a hacer dinero con lo de la droga. Y, y nos fuimos a lo de la droga y encontramos, me parece que fue contigo Pistris, ahora no me acuerdo, creo que sí. Y encontramos, pues, una corp que había cerrado, había cerrado Jump Town. Y dijimos, ah, vale, pues nos quedamos sobrevolando, nos quedamos hablando, hablando, hablando. Y al final cerramos de verdad lo que era el Jump Town. Traje la Starfire, nos trajimos buggy, nos trajimos motos, lo montamos en plan, base militar total, y allí no pasaba ni, ni Cristo, pero ni Cristo. Bueno, con motos y todo, sí. Sí, sí, sí. Tenemos fotos y todo. Sí, una cosa que nos gusta mucho. Es, nada, Una cosa que a mí por lo menos me, me gusta cuando pasa, es cuando cuando nosotros estamos tan eh, tenemos eh, tanta gente en una partida que, que pues lo típico de ir a Jantawn a por droga. Y, y en vez de cerrar el downtown eh, la dejamos abierta y la gente en vez de atacarnos directamente flipa con la cantidad de boogies, de coches, de naves que hay aparcadas ahí claro. y sin ningún tipo de protección y luego llegas a la puerta del laboratorio y te encuentras en nota ahí esperando a que entres en plan saldándote. hola, ¿qué tal? pasa, pasa. Entonces la <risa> gente va a hacer con, con cosas tan distintas a lo que ves normalmente, que es escapar de la Muerte, pues eh, disfruta mucho, ¿verdad? Nos gusta nos gusta hacer cosas raras por cuando pues es un alfa y al final como no lo pruebes ahora, luego lo vas a probar, Y la gente la verdad es que fruta cuando nos ponemos ahí a, a usar los emotes eh, bastante roleros y la gente se lo pasa muy bien, la verdad. También se nos olvida el, el virus que cuando se mete en, en las naves, capi en las, bueno, en la, ¿cómo se llama esta? La Hammerhead. El, y la empieza sombra. a manipular el control de mandos que me pone nervioso, pero también admito que me ríe. Pero empieza a apagarse las luces sin escudos, no dispara y ¿Es está que, ahí el tío es Déjame acentuar. Es que de normal cuando hacemos las skirmis, o las de en plan cogemos los hammers nos, se sube todo el mundo a las hammers y es pues los ocho contra los ocho, los 10 contra los 10 Y de repente a mí se me ilumina la bombilla Crefer y digo, ah, este es mi momento. Y me voy a la consola y empiezo a apagarlo todo y, <risa> y, y, <risa> <risa> Pero sí, sí No, es una verdad, es una gracia Es Yo la verdad es que agradezco es un momento Porque, ¿no? Que, que, que, que. y sí no desde luego jugar con con todo ese tipo de de alteraciones durante el vuelo te da te, al, al final te, al final aprendes ¿no? a jugar con con, con el peligro ¿no? ante la adversidad sí. Así. hay dos organizaciones que hay dos organizaciones que también lo disfruto mucho ¿no? que, pues que organizan una entrada downtown y ahora a uno de sus miembros como como, pues eso, una escarabuzadilla, a ver si consigue esquivarlos a todos y matarlos a todos, ¿no? Pues nosotros lo mismo, pero de la forma más rara y absurda y, y, y, y en ¿vale? En te encuentres, eso, vamos, es, es casi, casi semanal. ¿Colaboráis actualmente con otras organizaciones para hacer, eh, bueno, para entrar, jugar o hacer algún evento? Sí, sí, sí, de hecho... Colaboramos alguna vez, sí, con varias organizaciones y, y estamos también... Puedes en... decir sus nombres si quieres, ¿eh? no, no hay problema. Sí, eh, con Sinister hemos hecho algún evento, con Alfa a ver si algún día pues tenemos el momento y hablé con Zander alguna vez. Luego pues también tenemos otras como bien ha dicho Hipernova, Pegasus, que también con futuro y si nos podemos ver todos de acuerdo pues podemos intentar hacer algo. Pero sí, colaboramos entre la medida que se puede y el tiempo y el lugar, pues sí, lo hacemos con varias organizaciones. ¿Qué horario soléis tener más o menos para que cualquier persona que esté interesada en, en, en echar el apli, no a vuestra organización o estar interesado más o menos para saber cuándo, cuándo estáis ahí? Sí, a ver, aquí somos casi vampiros. Yo te diría que el rango de acción <risas> es sobre las 10 de la noche... Hasta las 5 de la mañana, si te encuentras algún trasnachado, a veces que os no duerme, <risa> llegas aquí a comer y dices, pero ¿ya te has levantado? No, si no me he ido a la cama. Ya oh, siempre, estoy ahí. Estoy siempre está ahí. Es 24 horas. No, pero sí, el rango de acción intentamos estar, a lo mejor por la mañana floquea un poquito, pero en general siempre te vas a encontrar gente. Uno o dos, incluso, pero por la noche, si el rango de acción yo diría que es a partir de las nueve y media a las diez. Ahí es donde vas a encontrar todo el grupo. Bien, antes o lo que decía, somos gente adulta, gente sale de trabajar, es un poco el horario estándar del trabajar. Claro. claro, claro, claro. Bueno, pues no sé, no sé si me queda alguna pregunta así que haceros. Eh, os voy a preguntar si tenéis dentro de vuestra organización. ¿Algún grupo, por ejemplo, está la minería, transporte, eh, defensa, ¿no? militar o medicina? ¿Tenéis algún grupo que flaquee o que sea especialmente fuerte? Creo si quieres hablar, si te más con esto. Que yo me organizo más con esto, vale. Hombre, actualmente <risas> tenemos cerrados sobre todo lo que es el tema de la minería, como ahora has podido observar lo que hemos hablado mucho de la minería. El tema médico también lo tenemos bastante cerrado, lo que es transporte. Y lo que igual nos flaquea un poquito más es la estructura, que es lo que más utilizamos en los entrenamientos, es lo que más entrenamos actualmente, es la estructura defensiva, sobre todo. Eh, curioso, ¿no? Porque normalmente, o al menos en la experiencia que tengo yo con, con la mayoría de la gente suelta que hablo, no con organizaciones, es, es, es que la gente normalmente se centra en el combate, pese a que haya claro. mucho que le gusta. Y es curioso que, que, que tenéis vosotros cubierto todo, ¿no? <ríe> menos... menos el combate, sí. Sí. Claro, sí, entre comillas, ¿no? porque evidentemente supongo que, que todo, aquí todos pilotamos evidentemente. claro, claro. aquí te, aparte de las naves que tenemos, aparte tenemos, como hemos dicho antes, aquí que entrenador yo también me ofrezco muchas veces, porque yo vengo de otro juego de naves espaciales, Elif que supongo lo conocerás, que he jugado muchísimos años sí, sí, sí y sobre todo, pues, tenemos cubierto esto, pero la defensa flaquea un poquito más. A ver, todos pilotamos un poco, por eso lo de pasar a todo el mundo para que pruebe todos los roles y pruebe absolutamente cualquier tipo de existencia en el juego para que vean si son buenos o no son buenos porque uno no sabe si es bueno en algo o si se le da bien o si le gusta. si sí, no lo prueba, evidentemente. Y si fuéramos más estrictos, pues, en ese sentido, esa gente se perdería. Y, y básicamente es eso. Si quieres decir tú algo, a cazar. Bueno, pues eso, que en general pues una de las, de las razones por las que reclutamos gente es por eso, para intentar llenar esas flotas que tenemos también de índole militar y que pues por una razón o por ver, pues están un poco más escasas, pero bueno, es el tiempo y con el tiempo pues ya lo iremos llenando, de luz, de yo espero que sí. Claro, claro. Eh, ¿Qué tipo de publicidad soléis hacer? En realidad, más allá, o sea, ¿lanzáis invites a la gente o sencillamente habláis con los españoles que podéis por Spectrum? No sé cómo, ¿qué, ¿Qué tipo de publicidad habéis hecho hasta ahora para reclutar? Pues un poco de todo, no voy a mentir. Eh, en general intentamos que mientras estamos jugando ¿no? y encontramos a alguna persona de habla hispana, pues le preguntamos si quiere participar con nosotros, si tiene organización, si no tiene, si le interesa. Y luego, pues si le gusta la idea de lo que proponemos, pues oye, mete, mira lo que tenemos. Si te gusta, quédate y si no, pues eres libre de buscarte el grupo que más te guste. No sí, sí, sí. Siempre, sí, siempre estamos, siempre casi casi casi los 85 de los 90 han sido reclutados en game. Eh, casi todos por Alcázar y yo puedo recordar como mucho cinco reclutamientos, o sea que realmente es un trabajo muy gordo el que ha hecho Alcázar y, y la verdad es que, es que pocas veces hemos mandado, eh, pues el caso de, de haber visto a alguien y que se te haya escapado así en plan de, coño, se estaba hablando con él y se ha desconectado, eh, luego sí, sí, yo en mi caso he ido a, a la página de ese chico y he dicho, hostia pero si es que tiene una organización con dos personas y le, le manda invitaciones a esas dos personas, cosa que sé sí que, que molesta ¿no? cuando estás. Pero claro, básicamente siempre lo hacemos in-game porque es la mejor manera de conocerse bien. Porque eh, tú mandas un mensaje por privado sin haberte cruzado con él y, y, y no todo el mundo lo, puede, lo ve bien. Y yo tampoco lo veo muy bien. Pero pocas veces sí, ha sido aleatorio. Esa, ese comportamiento ha dado problema anteriormente. Sí, sí, lo, sé. ¿Qué es lo que iba a decir. O sea, yo estoy actualmente buscando, sobre todo en Spectrum y, y a españoles principalmente por nuestra franja horaria de momento, ya veremos en un futuro, y sobre todo, pues que no estén afiliados, yo, eh, que no estén afiliados, pero es que tampoco tengan ningún tipo de. Eh, okay. ¿Cómo se dice? Mm. ¿De organización? No, de organización y de afiliación. O sea, ninguna de las dos. Que estén en blanco, vamos. Sí. Claro, sí pues normalmente, normalmente siempre acabamos reclutando gente a la que que que pues eso que está desesperada porque no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar a jugar y siempre acabamos eh, venga, vente con nosotros, te enseñamos sin compromiso y luego al final se quedan porque descubren pues un grupo de amigos. Claro, claro. Y bueno, ya que la habéis, habéis sacado el tema, eh, ¿cómo, ¿cómo gestionáis ¿Alguien puede estar en vuestra organización a la vez que en otra? ¿O sois celosos? ¿Queréis, eh, los, ¿Los queréis solo para vosotros? A ver, eh, yo siempre lo que le he dicho a la gente cuando he reclutado a nuevos miembros, ¿no? lo que intentamos es sobre todo tener miembros plenos, ¿vale? Que estén aquí, que se dediquen un poco a la organización y que se centren con ella. Obviamente si queremos sacar una amistad, queremos que sean partícipes, hay muchas personas que están en muchas organizaciones, están una vez aquí, otra aquí, otra allá. Eso es lo que a, a, a criterio personal, o por lo menos yo, lo que intento es evitar porque esas personas a lo mejor no se centran en un sitio. Si no se centran, pues son más, son más fáciles de, si te sale un tóxico, de, de echar peste, son, eh, sobre todo lo que, lo que iba comentando antes. Eh, gente pues, que esté más con nosotros, más centrada. Puedes tener alguna otra organización de afilial, pero, pero sobre todo eh, lo que queremos es eso, plenos miembros que, siempre, que están aquí, que tienen la libertad de irse cuando quieran, si no se encuentran a gusto, pero sí, que se centren sobre todo en, en ICAT, ¿no? En lo que sería el concepto de la organización. Claro. Bueno, pues yo creo que no se nos ha escapado nada, ¿no? No, aquí yo creo que está todo. Cosita. Si lo que vamos a hacer es, eh, ¿tenéis algún mensaje para la comunidad? alguna algún ¿Algo que para todos los que nos siguen y nos están viendo en estos momentos? ¿Podéis decir ah, si queréis uno cada uno o, o, o uno, sí, sí. uno para todos, y todos como veáis? Vale, el primer consejo es no metas toda la pasta en uno, solo <risa> <risa> Si quieres pasártelo bien, quieres estar entre amigos y pasar un rato... Da igual que sea una hora, que 5, que 17, las que tú veas, bienvenido eres aquí. Te esperamos con los brazos abiertos. Tienes naves para elegir. Si quieres aprender y pasarlo bien, como ha dicho Pistris, vete con nosotros, te cogeremos de la mano y te lo enseñaremos absolutamente todo lo que podamos del juego. Que por Entonces, cierto, nosotros todavía, yo por lo menos todavía sigo aprendiendo de cosas. Yo todavía me siempre. enteré de lo me de, de Hijo Jaime. Si lo das a la F rápido, es, la ejecuta directamente, no tienes que darle con el botón izquierdo del ratón. Yo, coña, tantos años digo, eso es <risa> empezando ya socateto. Sí, sí, no, no, pero eso, eso pasa en todo, hasta en las mejores familias, ¿eh? ¿No? Por eso quiero decir que vamos, o sea, o sea os eh, va a sonar coña, pero... que me ha pasado, pero que yo también voy aprendiendo conforme llega la gente, porque a lo mejor llega otro que no es nuevo, que es de otra organización, que ha salido, hace tiempo que está solo y que quiere volver a otra. Y me dice, no, pero esto es mejor hacerlo así. Coño, pues es verdad. Pues sí, sí, los sí, más sí. viejos de esta organización Casaca, yo que sé, Hayden Sergio, Uf, Takao, que nos van enseñando cosas a los más que hemos llegado aquí, porque yo me considero como que he llegado hace, hacer una En, en ese aspecto voy a contaros yo una anécdota y es que eh, yo normalmente sí juego a, a todo tipo de FPS me gustan, aparte de pilotar y eso, pues me, me gusta pegar tiros, porque me da bien además así y lo, lo, lo disfruto bueno, pues la, la cuestión es que viendo el, el, el vídeo que hizo Marshall hace muy poquito de, de tutorial, yo me enteré que dándole al teclado numérico se hacen signos con la mano para el equipo. Sí. Ah, sí, sí, sí. Oh, sí. es verdad, es verdad. Qué bueno, yo me enteré también hace poco. Hostia, pues, tiene hecho tiene, tiene machos que, que me tenga que enterar por el vídeo de tutorial de Marshall, ¿vale? Sí. O sea, pues, al final todos aprendemos. ¿vale? Tiene no a Marshall ahí, tirado por el ¿no? Sí, sí. Totalmente. bueno pues chicos pues muchas gracias por haber venido un placer tiempo con nosotros un placer y haces un gran muchas, gracias, muchas gracias lo hacemos siempre por, por la comunidad para que, hacemos, para que hagamos una comunidad hispana fuerte para todo lo que surja y más bueno, pues seguir de hecho, haciendo... al, ver bien que hacéis, ver que, al ver lo bien que lo hacéis, nosotros no tenemos destacamento de periodistas. <risa> no, hombre, pues hacerlo y, y se hace una, una... ¿Cómo se llama? Una... <risa> una quedada. Claro, sí, efectivamente podemos trabajar en común para cualquier historia. O sea, Nosotros, al fin y, y al cabo, no, solo, solo somos dos, no podemos cubrir el universo entero siendo dos. Yo, cuando, cuando quieras... Ves... Perdona, Nuris, pero ya lo que te dije sí. una vez. Cuando quieras, siéntete libre de venir algún día, de hacer algún vídeo si queréis con Marshall y tú, con todos los que queráis. Ahí tienes en nuestro Discord y ya sabes que cuando tengas un tiempo, pásate y, y ya está. Lo he dicho a todo sí. el mundo en general. De hecho, de hecho eh, uno de mis planes a, a medio o corto plazo es realizar una serie de vídeos que sean de, de misiones con, ¿no? Y, y metemos la organización. Y de hecho, bueno, pues evidentemente vosotros eh, ya, ya formáis parte de, de la familia, así que eh, en algún momento, no sé si pronto, tarde o lejos, pero eh, os avisaré, llamaré a vuestra puerta y diré, llevadme de misión. Será a ver verdad. qué podéis hacer. Yo te llevaré a la consola de ingeniería. No, <risa> te destruiré. Muy bien, chicos. Pues encantado, y, y nada, pues nos vemos en el universo, ¿no? Muy bien, eso espero. Venga, chicos. Chao, chao. Que vaya muy bien. Chao. Uy, chao. chao.